Salgo a la calle con mi tolín. siento que la milla se me va a salir Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Voy para la calle, me tiro un peo, la gente piensa con tiroteo Voy para la playa, tiro un mojón, la gente piensa con tiburón Y no fui yo, fue tete, pégale, pégale, que fute. ¡Patrocina! Galletas Angulo. Te entra por la boca y te sale por 1.50 el paquete. ¡Nos patrocina! Colcha, colchillo. sábanas sabanillo. Fundas, doña Lupe.